este vídeo lo vamos a dedicar a ver los distintos tipos de cuerpos geométricos que nos podemos encontrar en el espacio. Así que vamos a empezar con los poliedros. Si os acordáis en el plano, los polígonos regulares eran esos polígonos que tenían todos sus lados y todos sus ángulos iguales. Y aquí en el espacio pues podemos hacer una especie de analogía, podemos encontrar poliedros que tengan esa regularidad y los vamos a llamar poliedros regulares. Un poliedro regular es un poliedro que tiene todas sus caras iguales y son polígonos regulares y cada vértice de ese poliedro tiene el mismo orden. El tener el mismo orden quiere decir que en ese vértice se unen siempre el mismo número de caras. A estos poliedros regulares muchas veces también se les llama sólidos platónicos. Al contrario que en el plano donde teníamos todos los polígonos regulares que quisiéramos, en el espacio solo tenemos 5 poliedros regulares y en un alarde de creatividad todos se nombran según el número de caras que tienen. Tenemos el tetraedro, que tiene cuatro caras triangulares, y el orden de sus vértices es tres. Tenemos el hexaedro, que más bien lo conocemos como cubo, y tiene seis caras cuadradas, y el orden de sus vértices también es tres. Tenemos el octaedro, que tiene ocho caras triangulares, y aquí el orden de sus vértices son cuatro. Tenemos también el dodecaedro, que tiene doce caras pentagonales, y el orden de sus vértices es 3. Y por último tenemos al icosaedro que tiene 20 caras triangulares y cada uno de los vértices tiene orden 5. Otro tipo muy curioso de poliedros que hay que está formado también siempre por el mismo tipo de caras, en este caso triángulos equiláteros, son los llamados deltaedros. Los deltaedros, como hemos dicho, siempre están formados por caras triangulares y en este caso no es necesario que el orden de los vértices sea siempre el mismo. Estos deltaedros Siempre se nombran como deltaedro y un número, ese número siendo el número de caras que tiene. Y tendríamos entonces el deltaedro 4, que es el tetraedro que hemos visto, el deltaedro 6, el deltaedro 8, que es el ostraedro que hemos visto, así hasta llegar a deltaedro 20, que es el icosaedro que hemos visto. Otro tipo de poliedros relacionados con los poliedros regulares que ya hemos visto son los llamados sólidos arquimedianos o poliedros arquimedianos. Estos poliedros hay muchísimos de ellos, como podéis ver aquí. Y lo importante no es sabérselos todos, sino conocer que sus caras todas son polígonos regulares, como pasaba en los polígonos regulares, pero no tienen por qué ser la misma, y que por lo general se obtienen a partir de los polígonos regulares realizando cortes. Pues, por ejemplo, si tenemos un cubo y cortamos sus ocho esquinas, entonces nos sale un cubo truncado. Y vamos a pasar a un tipo de poliedros que sí que es más conocido, los prismas. La característica principal de los prismas es que tenemos dos caras poligonales a las que solemos llamar bases, y que están unidas a través de paralelogramos. A los prismas podemos clasificarlos según distintas propiedades, es decir, podemos ponerle distintos apellidos. Lo primero, podemos clasificar los prismas según si estén de manera muy informal, rectos o torcidos. ¿Esto cómo se, cómo se ve de manera más matemática? Pues si sus caras, esas que unen las dos bases, son rectángulos, entonces decimos que el prisma es recto, y si son paralelogramos no rectángulos, lo que llamamos a veces romboides, entonces son prismas oblicuos. Podemos también nombrarlos según el número de lados que tengan sus bases. Triangulares, cuadrangulares, pentagonales, hexagonales, etc. Por último, también podemos distinguir entre prismas regulares e irregulares según si sus bases son polígonos regulares o si son polígonos irregulares. Otro tipo de poliedro muy parecido a los prismas son los que llamamos los antiprismas. Los antiprismas también tienen dos caras poligonales, pero en lugar de estar completamente rectas una con respecto a la otra, tener la misma posición, están giradas una sobre la otra. Y en este caso no las unimos con rectángulos o con paralelogramos, sino que las unimos con triángulos. Esto, por ejemplo, que veis que tiene dos caras cuadradas, pero están giradas una con respecto a la otra, las unimos con triángulos y sería un antiprisma cuadrangular. Vamos a más poliedros conocidos, como por ejemplo, la pirámide. La pirámide, como bien sabéis, tiene una cara poligonal, a la que llamamos base, y el resto de sus caras son caras triangulares que todas se unen en un único punto, que el punto más alto de la pirámide, que es un vértice. A las pirámides, al igual que a los primas, podemos aplicarle los mismos apellidos, pues pueden ser rectas u oblicuas, podemos llamarlas según el número de lados que tenga la base, y podemos llamarlas regulares o irregulares según lo sea su base. A partir de las pirámides también podemos obtener otro tipo de poliedro realizando un corte paralelo a su base. Así lo que obtendríamos sería lo que llamamos un tronco de pirámide. Los poliedros no se reducen a todo lo que hemos visto aquí. Hay muchos más poliedros que no entran dentro de ninguna de estas clases que hemos visto, pero que se pueden construir de manera igual. Tenemos poliedros estrellados, tenemos poliedros completamente irregulares... Al final todo se reduce un poco a que podemos construir y que podemos imaginar. Como hemos estado mencionando desde que hemos empezado la geometría en tres dimensiones, en los cuerpos geométricos concentramos tanto a los poliedros como otro tipo de cuerpos que no tienen sus caras planas, que son lo que llamamos los cuerpos redondos. Dentro de los cuerpos redondos, quizás los ejemplos más clásicos y más conocidos son el cilindro, el cono y la esfera. Los cilindros son cuerpos redondos que tienen dos bases circulares conectadas por una superficie curva. Como podéis ver, son muy similares a los prismas salvando las distancias. Así que podemos rescatar algunas de esas propiedades, de esos apellidos que tenían los prismas. Si el eje de ese cilindro, el eje la recta que pasa por los dos centros de las dos bases, si el eje S es perpendicular a las bases, entonces diremos que el cilindro es recto, y si no lo es, entonces es oblicuo la misma explicación que antes dependiendo de si está recto o está inclinado. Si el cilindro es muy parecido a los prismas pues entonces muy parecida a las pirámides tenemos el cono. El cono es un cuerpo redondo que tiene una base circular y tiene una superficie curva que acaba en un vértice. Todos conocemos lo que es un cono, nos hemos comido un helado muchas veces. Si al cono le hacemos un corte paralelo a su base, entonces tendríamos lo que se llama un tronco de cono, al igual que teníamos el tronco de pirámide. El tercer cuerpo redondo que hemos nombrado antes es la esfera, que podríamos decir que es lo análogo a la circunferencia en el plano. La esfera es el conjunto de puntos del espacio que equidistan, que tienen la misma distancia, a uno fijo del espacio, es decir, el centro. Como en la circunferencia, en la esfera, según qué cortes hagamos, podemos distinguir distintas partes. Pues, por ejemplo, si hacemos secciones de la esfera, tenemos los casquetes esféricos, que os podéis imaginar los casquetes polares que tenemos en la Tierra. Si hacemos cortes hacia el centro de la Tierra, tenemos los usos esféricos, que os podéis imaginar unos gajos de una naranja. Y esto tiene mucho que ver con las coordenadas geográficas que hemos visto ya. Y también tenemos las zonas esféricas, que son las partes de la esfera que nos aparecen de realizar dos cortes paralelos. Por último, dentro de los cuerpos redondos, hacer mención a los cuerpos de revolución, que no son cuerpos que salen por ahí a la calle a manifestarse, sino que son cuerpos que obtenemos girando una curva alrededor de un eje. Todos estos cuerpos que hemos visto aquí son también cuerpos de revolución. El cilindro los tenemos girando un segmento paralelo a ese eje. El cono también los tenemos girando un segmento, pero esta vez de manera que uno de los extremos del segmento pertenezca al eje. Y la esfera se obtiene girando una semicircunferencia alrededor del eje, estando los dos extremos de esa semicircunferencia en el eje. Y siguiendo esa estrategia, podemos realizar muchos otros cuerpos de revolución, como pueden ser los típicos jarrones circulares, que son perfectamente circulares, cualquier cosa que os podáis imaginar que se pueda obtener dando vuelta. Y esto es todo lo relativo a los cuerpos geométricos. En el próximo vídeo veremos materiales y recursos para trabajar todo esto. ¡Hasta la próxima!